Continuando con los ejercicios de demostración de propiedades de desigualdades de los números reales, hoy, en este vídeo, vamos a demostrar que si sumamos dos desigualdades, eh, la desigualdad se mantiene. Es decir, que si tenemos cuatro números reales, de manera que A es menor o igual que B y C es menor o igual que D, es decir, tenemos las dos desigualdades, al sumarla, A más C será menor o igual que, D más C, que B más C. Y vamos a hacer la demostración ilustrando los distintos estilos que tiene León para hacer este tipo de demostración. En primer lugar, importamos la teoría de los números reales declaramos que A, B, C y D van a ser variables sobre los números reales. En fin, esto ya lo he dicho muchas veces, pero lo repito. R de los números reales se escribe la barra invertida y la R. Ya. Y vamos a ver la primera demostración. Primero, enunciamos el teorema, empezamos con la palabra ejemplo, la primera hipótesis, A menor igual que B, que le vamos a poner como etiqueta H C menor o igual que D, que vamos a poner como etiqueta H, C, Y a continuación lo que hay que demostrar. Tenemos que demostrar que A más C es menor o igual que B más D. Los dos puntos igual separan el enunciado de la prueba y a continuación vamos a escribir la prueba utilizando encadenamiento de desigualdad. Sí, como siempre. Se empieza con begin, se termina con n y vamos a hacer un cálculo. La primera desigualdad, el primer paso, a es menor o igual que b más c. Mira que aquí lo que estoy haciendo es sumarse a la derecha de la desigualdad a menor o igual que b. Eso ya lo habíamos hecho en vídeos anteriores, lo habíamos demostrado y lo tiene demostrado también el sistema. La fórmula que lo tiene demostrado es eh, eh, sumar, aquí está, sumar, que um, al sumarla un término por la derecha de una desigualdad, la desigualdad se mantiene. A ver, aquí lo escribe de una forma un poco rara, no no se lee bien en fin vamos a, a intentar ver qué es lo que está diciendo esa propiedad eso siempre se le puede preguntar al sistema con el nombre de la propiedad suma este de aquí escape w control i control c control r bueno, y ya la vemos mejor. Es decir, mirad que cuando lo diga que lo compruebe, lo que me está diciendo, se ve aquí, que si A es menor o igual que B, entonces para cualquier C, A más C es menor o igual que B más C. Bueno, también lo podríamos haber visto aquí. Esta vez era, pues no estaba cargado. Aquí lo veis. Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesito? Lo que necesito es una demostración de que A es menor o igual que B, pero eso es HAB, por eso el primer argumento HAB. Y necesito un término C, que es el que voy a sumar por la derecha. El que voy a sumar por la derecha es este de aquí, que es C, efectivamente. Y después, en el siguiente paso, que es lo de encadenar las desigualdades, b más c menor o igual que b más d. E. mirad, ahora lo que estoy sumando por la izquierda c es menor o igual que c por la segunda hipótesis y le estoy sumando eso era otra de las reglas que también habíamos visto eh, si a es menor o igual que b y sumo c por la izquierda la desigualdad se mantiene pero le tengo que decir quiénes son eh, quién es la prueba en este caso bueno, vamos por partes yo lo que quiero es B más C. Entonces, A en realidad es C. Eh, B es. D es el D. Y el que estoy sumando, el C de aquí, el que estoy sumando a la izquierda, a la izquierda es el B, porque lo que estoy demostrando es que es B más C. Por tanto, tengo que usar la hipótesis HCB. Y tengo que utilizar el elemento B. Mirad que esto, en fin, lo hemos hecho otras veces, que uno puede empezar escribiendo las demostraciones eh, incompletas para después escribirlo de pantalla y decir, bueno, y esto lo sigue aceptando, solo que está avisando aquí de que esta demostración es una demostración incompleta porque está usando... O sea, Bien. Pero también le podemos preguntar al sistema que lo busque en la librería y me diga cómo lo demostraría. Cómo demostraría que A más C es menor o igual que B más C teniendo en cuenta la hipótesis. Le digo que lo busque y efectivamente, ¿qué me ha dicho? Lo que hay que usar es exactamente este lema, que es precisamente el que teníamos. Así que lo dejo como estaba. Y con eso ya tenemos nuestra primera demostración. ¿Veis que aquí cuando me pongo es, no hay objetivo? Es decir, ya lo hemos demostrado. Porque encadena las dos desigualdades y ya por la transitividad A más C es menor o igual que B más C. Este es un estilo muy frecuente de hacer demostraciones matemáticas. Es decir, escribí cadenas de desigualdades. Otro estilo, también muy frecuente, es el estilo declarativo. En lugar de cadena de desigualdad de, Bueno, pues vamos demostrando cosas paso a paso. Más al estilo de cómo son las demostraciones en Isabel. Vamos a ver. Vamos a ver la segunda demostración en el estilo declarativo. Primero, ¿qué hacemos? Hombre, es, casi escribí la demostración anterior, pero bueno, parte a parte. Primero, yo qué es lo que le digo. Primer paso. Sería como ir haciendo paso. Yo tengo que A más C es menor o igual que B más D. Y necesito una prueba. ¿Cómo lo pruebo? Exactamente la misma prueba que tenía aquí. Mira que la separación del de lo que es el enunciado de su prueba es igual que aquí. Es el dos puntos igual. Aquí tenía que poner la prueba, que ya la tengo. Pero ¿qué efecto ha tenido? Da este paso. El efecto... Es que si observáis en este momento que tenía yo, ¿qué hipótesis tengo? Hb y HSD. Cuando demuestro el H1, ya tengo una hipótesis más. H1 que es que A más C es menor o igual que B más C. De la misma forma, demuestro que B más C es menor o igual que B más D. Como hicimos aquí en el siguiente paso. Exactamente. Y le pongo una etiqueta, le llamo a la segunda H2. Y ya me ha puesto aquí la hipótesis H2. Una vez que tengo H1 y H2, simplemente, mira que este es el que me sirve, lo único que tengo que aplicar es la propiedad transitiva de la relación menor o igual. Entonces con eso ya demuestro el resultado, esto de aquí, y le tengo que dar la justificación. ¿Cómo lo demuestro? Usando la propiedad transitiva de la igualdad, la propiedad transitiva de la igualdad, la tenéis aquí abajo que dice que si A es menor o igual que B y B es menor o igual que C entonces A es menor o igual que C. ¿Quiénes son aquí nuestro caso? Bueno, pues el primero sería A más C, el B sería B más C y el C sería B más d ¿Quién es la demostración de la primera desigualdad? H1, por eso lo voy a poner aquí ¿Quién es la demostración de la segunda desigualdad? Eh, H2. Luego, esto se demuestra aplicando la propiedad transitiva de la desigualdad a H1 y H2. Bueno, eh, vamos a ver otra forma de hacerlo. Hemos hecho una con cálculo, la primera, la segunda declarativa. Vamos a hacer la tercera eh, Buscando el resultado, es decir, mirad, lo voy a quitar, decirle a Sistema, busca cómo demo, busca dentro del sistema cómo demostrar esto. Entonces busca y dice, es exactamente esta, este lema, el suma menor igual suma, aplicado a estas dos hipótesis. Bueno, eso es lo que tenía aquí. Bien, ¿y qué es lo que dice suma, menor, igual, suma pues exactamente lo que estamos demostrando que si A es menor que igual que B y C es menor igual que D entonces A más C es menor igual que B más D ¿Quién es la prueba de, la, de A menor igual que B? H a B ¿Quién es la prueba del segundo? de C es menor igual que D C es menor igual que D es H c d. Bueno, pues si le aplico ese lema a estos dos argumentos, a estos dos los argumentos son las pruebas de su, las dos condiciones, pues ya tengo la demostración. Bien, y habéis visto que se busca con eh, buscar dentro de la librería. Y la última demostración, vamos a, a ver cómo la busco, y es pidiéndole al sistema que me dé... Pizza. dame alguna forma de hacerlo. Entonces me dice, bueno, pues se puede demostrar por la aritmética lineal. Pues, pues lo dejo y efectivamente por la aritmética lineal tenemos la demostración. Bueno, pues ya lo hemos visto, demostración con cálculo, demostración declarativa, demostración con el lema correspondiente y demostración con la aritmética lineal. Este lema, este ejercicio, es parte, lo tenéis aquí en el repositorio de GitHub de del DAO con LEA. Por aquí es por donde vamos, suma de desigualdades. Aquí tenéis el enlace al código, en donde está lo mismo, pero también con los comentarios, pues la primera vez que va apareciendo cada lema lo voy señalando y también enlace a la sesión. Si le dais aquí, bueno, pues se abre el editor, tenéis la sesión correspondiente, hay que esperar que acabe de arrancar. Bueno, y mientras arranca, también lo tenéis en el libro que se está poco a poco construyendo. Aquí está el proyecto del libro. Y dentro del proyecto del libro, pues vamos por la sesión 355, suma de desigualdades. Aquí lo tenéis en el PDF, lo mismo con el enlace al código y también con el enlace a la sesión. Y en la sesión en Lean Web, ya lo tenemos aquí, ya está cargado. Y lo mismo, pues aquí podéis ir viendo. En fin, aquí Veis que se puede hacer exactamente igual que lo he hecho dentro de EMA. Podéis experimentar y hacer estas demostraciones u otras parecidas. Y eso era todo el ejercicio de este vídeo.